que quitar gente de todas partes hoy vamos a jugar el juego Adventure Island 2 de 1990 licenciado por Nintendo de América Adventure Island 2 así que bueno a mí la verdad nunca me gustó mucho este juego nunca me logró atrapar pero vamos a jugarlo de todas maneras bueno Comenzamos y vamos a la primera fase del juego. A ver qué tal me va. Y voy. Y, y voy. Y voy. Tengo que agarr agarrar las frutas y los huevos. Tienen herrami herramientas. Y mato este caracol que más bien parece un, eh, un carnero en vez de un caracol y bueno ahí tengo la patineta este especie de gusano uff hay que tomar todas las frutas que aparecen en el camino y, y vamos ahí vamos bajo las palmeras este dragoncito es chido chido chido vamos a ver bananas bananas matamos el cuervo y a la cueva ya rapidito a la cueva y seguimos seguimos seguimos a la cueva tenemos que atrapar un huevo a ver qué nos toca y 100, 100 puntos Continuamos al siguiente punto del juego. Continuamos al siguiente punto del juego. Señores, comenzamos. Vamos a ver, tenemos esta flor que da mil puntos. Y tomamos como siempre todo, todas las frutas que se cruzan en el camino. de que no nos toquen, ay, los enemigos ya demasiado tarde, bueno, uff, una llave y esta llave me lleva a esto, uff, esto no lo conocía, uh, no me sirvió de mucho, de todas maneras continúo entonces, creo que estoy desde donde, donde mismo tomé la llave, me parece no sé si es allí o más adelante más, de, más adelante y seguimos tomando las frutas que se cruzan en el camino sí sí sí sí matamos la arañita y continuamos continuamos continuamos este bichito es peligroso pero más peligroso que se que esa especie de gusano es el, la rana rosa esta que está por acá esa rana ey, ey, ey, ey. cuidado ranita tomo esto 2000. No, pero, y a saltar con mucho cuidado <risa> siempre me da miedo en ese lugar y vamos a la cueva vamos al siguiente punto del juego pero primero tomamos seleccionamos huevo 200 Mala suerte Continuamos entonces Continuo Adventure Island 2 Este juego De Nintendo De América Y, y, y. Ok Vamos a Continuar ay, ay, ay, ay, ay. Se nos quedó que el esqueletito olvide que botón debía presionar y aquí el dragoncito este matamos esas calaveras de cristal calaveras de cristal ok eliminamos todo murciélagos también murciélagos y agarramos la fruta como siempre cuidado con la rana que se pone azul cuando la matan caladera de cristal uy casi que casi que hago contacto indebido ay, ay, ay, ay, ay. casi casi casi y a la cueva llegué de nuevo perfecto vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien ya elegimos vamos sin tanta laraca porque siempre igual mala suerte 100 puntos apenas bueno continuamos el siguiente punto del juego siguiente punto del juego, o nivel, o algo, lo que sea y vamos a continuar, vamos a continuar, rápidamente sigo montado en mi dragoncito o lo que sea esa cosa, parece un Pokémon <ríe> Uf, pensé que pensé que era aliado ¿Qué pasó? <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, no importa, todavía me quedan dos, dos vidas. Creo que ten, me faltaba tomar frutas, porque si no tomo frutas, entonces pierdo. Ay, ay, ay, ay no, me, me tocó, no puede ser, no puede ser, solo me queda una vida. No puede ser que solo me acabo una vida tan rápido antes llegué más lejos Necesito un hacha, no eso Ah, ¿cómo lo mato? Ay, ay Dios mío, ¿cómo lo mato? Ay, shit, hijo de su madre ya estaba a punto de morir ah no puede ser, no puede ser, no puede ser Solo me quedo un chance Me quedo un chance Ahí voy, último chance, creo que Esta vez no tuve suerte, antes llegué más, más lejos Pero esta vez no, no, no he tenido suerte Bueno, no tuve nada de suerte Esto fue Adventure Island 2 Adventure Island 2 De Nintendo Of America Nintendo de América Saludos gente de todas partes Nos vemos en un próximo video Estos son Recordando Juegos de NES Nintendo Entertainment System Chau gente de todas partes, se les quiere mucho.